Y eh, para que ve, vean una de las cosas que está pasando ahora en América Latina y, y es, es que el día de, el día de hoy o, o ayer, eh, permanecer mucho en el poder tiene su pro y su contra, pero más su contra. O sea que eh, no, terminar, iniciar y hacer una carrera política desde la presidencia y hacer las cosas bien por mucho tiempo, eh, en cualquier momento... Eh, se ha ido de las manos o ya el el, el, el, el devenir de ese, de, del poder, de estar en el poder eh, tiene cambios que eh, o transformaciones hasta de los mismos funcionarios el que dirige y eso lo digo por la actual eh, crisis política que hay eh, o que está ...que amaneció están estos últimos dos días en, en Bolivia... ...con eh, la... Re, cómo se dice esto... Eh, ...la... ...como la, la... ...la dimisión la, del no, poder... No, y la, y la, la, la, ...la... ...la decisión de este presidente Evo Morales de permanecer en, el, en, la, en la presidencia... ...valga la redundancia... Eh, el voto popular, eh, según los resultados, sale electo, pero eh, muchas eh, instituciones, incluyendo la, la OEA, ¿verdad? Eh, se, eh, hacen manifestaciones de que ah, hubo fraude electoral eh, y todos los demás. Pero lo más importante que yo quiero recalcar es el desgaste. Tenemos un presidente que está estaba en Bolivia desde el desde 2006. O sea, desde el 2006 que llega a la presidencia. Eh, esa, esa, quizá ambición, uno no puede, pero prácticamente es la ambición, porque no me, no, un buen líder político, vamos a ver un, un, un líder como este que sale de las entrañas del pueblo, un indígena, un trabajador, un... un una, un sindicalista que sale de las entrañas del pueblo eh, Conoce el pueblo, es un líder La capacidad y, la, y, y, y la, lo, el valor del líder Está en formar líderes que lo sustituyan En Latinoamérica desgraciadamente eso no existe Líder que suelta el poder, líder que deja de ser líder ¿Usted ha fijado en eso? Y por eso es el miedo de que tienen los líderes políticos de no estar en el poder. Y eso es un problema desde el punto de vista de la esencia política. ¿Qué quiere decir eso? Que los discursos, las transformaciones y las cosas que se pueden hacer en política no se van a hacer en base a crear un sistema eh, político político ...que lleve o avance... La, a, ...a la ciudadanía... ...hacia un mejor futuro... ...sino el sistema político... ...se ha centralizado simplemente... ...en proselitismo... ...en subir al poder... ...y mantenerse en el poder... ...porque eh, en Latinoamérica... ...completa... ...menciono Bolivia porque es el caso... Más, ...más latente, más próximo que tenemos... ...pero nosotros tenemos República Dominicana... ...los políticos... ...proselitismo para subir... Y proselitismo para seguir arriba. O sea, no hay una, no hay una filosofía política, no hay una, un, una creación de, un, de una nacionalidad de, de, en donde la nación piense eh, con la política como un método como un método para, para hacer cambios en la sociedad, para hacer cambios verdaderos, para darle, darle continuidad a los cambios que se dan eh, y todos los demás. sino Hemos convertido solamente a una parte porque pequeña eh, y muy, muy pequeña que tiene la política, es, que es el proselitismo político. Ahí es que nos hemos quedado. Ahí es que nos hemos quedado porque le, le, subimos al poder y e inmediatamente, como le he dicho mucho, en muchas, múltiples ocasiones, la droga más fuerte que existe, la más adictiva, por encima de la heroína, por encima de la cocaína, por encima de cualquier droga que usted se invente, se llama el poder. Con un solo sorbo, los individuos los latinoamericanos, todos, somos adictos al poder. Eso nos rejuvenece, eso nos da importancia, por eso tratamos de retenerlo a lo que cueste. Mira Bolivia cómo está. Ya hoy Evo Morales anuncia eh, su renuncia, la posible renuncia a la presidencia de Bolivia. Nuestra República Dominicana con, con un escenario político donde no existe eh, partido actualmente. Actualmente en nuestra, nuestra, nuestro escenario político dominicano no existe un partido, no existe partido aún. Había quedaba uno que era el PLD y ya. Se fragmentó mitad, mitad, quizá, y quizá algo más. No como dice por ahí Temito, como dice Reinaldo, que no es ni un 5 ni un 10, no, no, no, no, no. El partido mayoritario real de este país, el único partido que quedaba, se acaba de dividir. Y eso no, o sea, no ha pasado, todo este, todas estas cosas no ha pasado. Porque ha habido un cambio en el sistema político, no, porque ha habido un, una, una revolución en el sistema político. ¡No! Lo que ha habido es un deseo, una, un, un, una, un deseo intestinal de subir o permanecer en el poder. Sin pensar en que tal, como está como tal la economía, sin pensar en los ciudadanos, sin pensar en nadie. Solamente ascender y permanecer en el poder. Mientras Latinoamérica, y principalmente nuestro país, en el que vivimos y que nosotros hemos visto el desarrollo político de este país, y cómo han muerto todos los líderes de este país, y cómo la ausencia de un verdadero líder y la ausencia de, una, de un verdadero partido político que, que tenga el interés de avanzar este país, de ponerlo... En el trayecto del sol, como diría el poeta, no tenemos esperanza. Porque el proselitismo, el ascenso y el permanecer en el poder es la filosofía de los partidos políticos de Latinoamérica y, por ende, de nuestro país. Bueno, miren, el voto automatizado. Tintum. La Junta Central Electoral y los diversos partidos políticos que accionan en el sistema en la República Dominicana, ahora el debate es si se va a implementar el voto automatizado en las próximas elecciones, sea de febrero o de mayo cuando se vaya a, a las elecciones presidenciales. Ese es un debate que está ahora en el tapete y recuerden que la Junta Central Electoral, en un momento, dijo hace, hace aproximadamente menos de un mes, donde decía que para utilizar el voto automatizado, pues se necesitaba contar con la anuencia y el, de todos los partidos políticos. Pues de hecho, en ese sentido, pues están divididos porque una gran mayoría de los partidos, cuando hablo de partidos me refiero a todo lo que están reconocidos por la Junta Central Electoral, porque nosotros sí. hablamos de partidos y que, usted habla por ejemplo de un partido, y que del PUM del PDI, usted cree que está hablando de partido por ciertamente, y con todo el respeto que me merecen hay que decir que son partidos, porque B están Víctor, que hay están, familia larga. están registrados, una familia larga puede formar sí, un partido, están <risa> registrados en la Junta Central Electoral, que es el organismo verdad que rige lo que son los partidos, en que distribuye que el dinero, partidos. son partidos, ahora bien, esos partidos pequeños, sobre todo, que son los que, se están, eh, los que están en desacuerdo de que se utilice el voto automatizado. Eh, tal vez yo no soy un perito en materia de política y mucho menos en materia electoral, pero yo pienso que se están perdiendo en los laureles. ¿Ustedes saben por qué? Porque ¿usted lo que significa que nosotros, que se retroceda en ese sentido y que se vuelva otra vez? A votar con la papeleta, con la, la, la, ¿cómo se llama? La boleta. La boleta. Que se, que, se, que se diseña, ¿verdad? Y que volvamos nosotros con esa papeleta a votar en las elecciones como se han hecho en las anteriores. ¿Puede perjudicar, puede beneficiar o perjudicar a los partidos o en qué puede ayudar eso? Ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, los partidos pequeños. Pues yo quisiera que usted me dijera a mí, Gerald. Verdad Que está atento siempre a eso. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el PBI tendrá un delegado aquí en San Francisco de Macorís para estar en una mesa electoral donde se, va donde se va a retroceder, que va a ser con la papeleta, con la boleta, para votar en las próximas elecciones. Entonces el voto automatizado, sobre todo esos partidos pequeños que no cuentan ni siquiera con un delegado en una de las 31 provincias que tiene este país. No tiene un delegado. ¿A quién es que le conviene? ¿El voto automatizado o la boleta que se, utiliza, que se utilizó en eventos anteriores? Entonces yo entiendo que los partidos políticos, que en su gran mayoría, los pequeños, porque aquí hay tres partidos políticos, sí. PRM, PLD, ¿Ya? y ¿cuál es otro? ¿Hay más? No, no. Los reformistas, el PRD, no, no. eso cada quien por su lado. Porque yo, yo me atrevería a decir que hasta el propio PRD, se le hace difícil no, ya. tener delegados no, claro, en, claro. en recintos electorales en este país. Bueno, hay la, lugares... Pico, hay lugares yo creo que como o hay lugar en este país donde el PRD no, no lleva un delegado a un recinto electoral. Estamos hablando del PRD, de reformista ni se diga, que supuestamente tiene que 3, el 4, el 5% y por eso son partidos reconocidos todavía ante la Junta. Entonces, ese grupo de partiduchos de mini-empresa sí. registrada en la Junta Central Electoral. Yo creo que es lo que más le conviene que se, utilice, que se utilice el voto automatizado. Porque, como ustedes pueden ver, en el proceso que se utilizó, pues, sobre todo en, la, en las elecciones pasadas, en las primarias, pues cómo fluyen las cosas. Y no necesitan, de manera obligatoria, supervisar, a sus votantes. Bueno, de hecho, no lo no necesitan de ninguna manera porque no tienen a nadie. No. Entonces, la gran mayoría, cuanto el 95% de los partidos que están registrando la Junta, no logran, no logran llevar un delegado a una mesa electoral. Entonces, es a esos partiduchos que les conviene la implementación del voto automatizado. Porque esos partidos que se unen, a, que van eh, eh, unidos a otros partidos, hasta eso se ahorran. Porque entonces, automáticamente pasa el partido que se une a hacer el, el es que lleva el delegado ante, el, ante, el, ante la mesa electoral, porque no es capaz de tener un delegado. Entonces hago esta reflexión porque eh, los partiduchos son los que muestran más interés porque no se implemente el voto automatizado en las próximas elecciones que ya están aquí. ¿A quién es que le conviene? que simplemente el voto automatizado a esos partiduchos que cobran ante la Junta Central Electoral. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla en este contacto diario en el día de hoy. Así que cuando le cambie, que en breve... Regrese.